El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Cartago tiene el gusto de presentar las transmisiones en vivo desde el Polideportivo de Cartago. Viva las emociones del balonmano, fútbol sala, natación, alterofilia, baloncesto, voleibol, boxeo. Todos los deportes, usted los vivirá A partir de este momento en vivo A través de TV Cartago Digital Y Oscar Deportes TV Bienvenidos a nuestra transmisión